Begoña Gómez imita a Leticia con un Carolina Herrera comprado en las rebajas. La esposa de Pedro Sánchez pagó por el alrededor de 200 euros este verano en el Corte Inglés. La mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, se estrenaba hoy en acto oficial como segunda dama. Ha sido con motivo del tradicional despacho que el jefe del Estado, Felipe VI, mantiene con el presidente de gobierno en su residencia veraniega en Mallorca. Una de las fotografías más esperadas, la de Gómez y la reina Leticia, ha tenido lugar en la escalera de acceso del palacio de Marivent. No se ha podido producir la imagen que muchos deseaban, la de ellas dos juntas, y los convocados han tenido que conformarse con retratarlas flanqueando a sus maridos. A primera vista, ha quedado claro cierta conexión al elegir sus looks por parte de la primera y la segunda dama de España. Tanto la reina como la mujer de Sánchez han coincidido con la elección de un vestido vaporoso. De hecho, Begoña ha recurrido a una diseñadora a la que en innumerables ocasiones ha lucido doña Leticia, Carolina Herrera. En una visita oficial a Jaén hace unas semanas, o cuando repitió abrigo vestido, desde que incorporó en octubre de 2014 a la venezolana a su guardarropa no ha dejado de recurrir a ella. Begoña Gómez ha seguido los pasos de la reina. Aunque con un presupuesto más ajustado En primer lugar, el suyo es un vestido de Che Carolina Herrera, la marca más económica de la diseñadora Y en segundo lugar, lo compró en las últimas rebajas en Madrid, en el corte inglés El vestido, que tuvo un precio original de 560 euros y está actualmente a 280 euros en la web de la marca, le costó alrededor de 200 Gómez estuvo acompañada en todo momento de la presidenta de Baleares, la socialista Francina Armengol, buena amiga de la pareja. Con ella accedió por otra puerta distinta de la principal al palacio de Marivent. Solo se la pudo fotografiar cuando, terminada la reunión entre Sánchez y Felipe VI, posó para el retrato oficial. Aparte, en un corrillo con los periodistas, Pedro Sánchez ha dicho que empezará sus vacaciones mañana y que descansará cinco o seis días junto a su familia. No detalló si marcharía directamente al Palacio de las Marismillas, en Doñana, o alargaría su estancia en Mallorca. Él está muy unido a las islas, donde ha veraneado en anteriores ocasiones. El bronceado del matrimonio revelaba que ya había tenido oportunidad de tomar el sol durante el pasado fin de semana.